Novena Carta. Furugorg, Jonseret, en Suecia, a 4 de noviembre de 1904. Mi querido señor Capus. Durante todo este tiempo que ha transcurrido sin que usted recibiera ninguna carta mía, estuve unas veces de viaje, y otras tan atareado, que no pude escribir. También hoy me cuesta hacerlo porque he tenido que escribir ya varias cartas, y mi mano está cansada. Si yo pudiese dictar, le diría muchas cosas, pero así le ruego que reciba tan solo unas pocas palabras a cambio de su extensa carta. En usted, querido señor Capus, pienso a menudo, y con votos tan densos que ello habría de ayudarle de algún modo con frecuencia dudo que mis cartas puedan ser realmente un auxilio. No diga usted si lo son. Acójalas con serenidad, sin prodigar su gratitud, y aguardemos lo que quiera venir. Tal vez no resulte nada provechoso el que ahora me ponga a considerar con toda minucia cuanto usted me refiere. Pues lo que yo pueda decirle acerca de su propensión a la duda, o sobre su impotencia para armonizar la vida externa con la vida interna, o respecto de todas las demás cosas que le agobian, siempre será lo mismo que ya le tengo dicho. Siempre el deseo de que usted halle en sí bastante paciencia para sufrir, bastante sencillez y candor para creer, llegando a intimar y a familiarizarse cada vez más con lo que es difícil, y también con su soledad en medio de los otros. En cuanto a lo demás, deje que la vida obre a su antojo. Créame, tiene razón la vida. Siempre y en cualquier caso. Con respecto a los sentimientos, esto. Son puros todos los sentimientos que le abarquen totalmente y le eleven. Es impuro aquel sentimiento que prenda en un solo lado de su ser y llegue por ello a torcerlo, a deformarlo. Todo cuanto pueda pensar de cara a su infancia, es bueno. Todo cuanto le eleve aún por encima de lo que hasta aquí haya logrado ser en sus horas mejores, está bien. Cualquier superación es buena si está en toda su sangre, siempre que no sea tan solo un momento de ebriedad, ni algún turbio afán, sino alegría clara, gozo diáfano, que se deja calar y trasver hasta el fondo. ¿Comprende usted lo que yo quiero decir? Sin duda puede tornarse una virtud si usted la educa. Debe convertirse en saber y en crítica. Pregúntele, cada vez que ella quiera echarle algo por tierra, por qué ese algo está mal. Exíjale pruebas. Sométala a un examen. ¿Acaso la encuentre entonces perpleja, confundida? O quizás rebelde, levantisca. Pero no ceda usted. Exija argumentos y obre así alerta y consecuente, siempre y cada vez que sea preciso. Ya vendrá luego el día en que el dudar deje de ser destructor, para convertirse en uno de sus mejores obreros, el más inteligente, tal vez, entre todos los que van edificando la vida de usted. Esto, querido señor Capus, es todo cuanto yo pueda decirle hoy. Pero al mismo tiempo le envío un ejemplar, en tirada aparte, de un pequeño poema que acaba de ser publicado en la revista Deutsche Arbeit, de Praga. Ahí sigo hablándole a usted de la vida, de la muerte, y de lo grandes y magníficas que ambas son. Rainer María Rilke